Llegado hoy a Arroba Joven para Radio Mix y para el Mix Magazine, hemos llegado a Magaliana. Hoy agarramos y estamos con alguien muy especial que es Milagro. Milagro, te cuento que desde Arroba Joven este, salimos ahora a hacer exteriores y ha sido la homenajeada para estar en el primer exterior que haces? hacemos en general Magaliana, en mis pagos. Sí, mis pagos. Pago Gaucho. Pago Gaucho. Hola Miri, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por acercarte, la verdad es que muy contenta con todo esto y bueno, de ser la, la primera participante de, de este programa. De este nuevo, de este nuevo formato. Sí, sí. Miri, eh, contame, hace muy poquito, hemos eh, votado entre todos, eh, porque ganaste algo cantante. El concurso de la Voz de la Noche, sí, eh, comencé eh, a audicionar en enero en este concurso que se hacía de manera digital, porque bueno, con, con toda esta situación epidemiológica que estamos viviendo, lógicamente que no, no podemos asistir a ningún evento, así que bueno, se, se hizo de manera virtual, ahí estuve audicionando durante casi cuatro meses en este concurso, que es ¿Cuatro, meses. Mes, ¿cuatro meses? Cuatro meses, sí, un montón, terminamos el 25 de, eh, de abril, el domingo pasado, que se dieron los resultados finales, así que bueno, sumamente... Entonces, feliz, ya, ¡Feliz! feliz, Ganadora feliz. total, sí, sí. Vi video, alegría, y tu mamá que te decía ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¿Cómo? A ver, contame un poquito a ver cómo nació esto, porque de eso se trata Arroba Joven, desde qué edad, eh, más allá después que me vas a contar que no vas a disfrazarte de huevo, no eh, te gustó mucho, pero no, bueno, bueno, después me vas a contar. ¿Cómo iniciaste esto en el canto? Eh, bueno, en realidad de la música folclórica estaba como presente en mí en la familia desde que yo soy muy chiquita, empecé a bailar en Herencia Gaucha que era una agrupación folclórica de acá de Madariaga y a los 18 años estábamos reunidos todos mis compañeros eh, en un ensayo general que teníamos y los profesores me preguntaron si me animaba a cantar en el escenario, porque cumplíamos 15 años con la agrupación y yo siempre andaba por los pasillos cantando, pero a mi manera de hobby, o sea, nada muy serio, digamos. Y bueno, esa fue mi primera vez, que este año, en junio, se van a cumplir 11 años de esa primera vez que me subí el escenario. Sin querer, sin y después de que la junta, ¿cuándo son tenés ahora, Cuando mis 18 años, ahora tengo 29. Así que bueno, esa fue la primera vez que me subí en el escenario y desde ahí no paré nunca nunca, nunca dejé de cantar. O sea, es tu pasión hoy en sí, día, la pasión. Es esto, ahí tú fue tú. donde tiraste el micrófono con la mano, ¿Sí? con la mano. No cómo fue eso, por favor? No, fue tremendo. Tenía muchos nervios porque yo, o sea, hice teatro, sabía lo que era un escenario, todo, pero nunca había estado, o sea, yo protagonista de, de un momento, o sea, que todo el público te esté mirando a vos. Tenía mucha presión, encima estaba toda mi familia. Todos mis amigos, y en una, no sé, estaba cantando en la chacarera y hice la mano así, voló el micrófono, pero lo, lo agarré, lo levanté. Toda una dama, tocé, no, ¿Todo no, una no, una fue ese. tremendo. Pero no, cuando, cuando terminé de cantar, le pegué una patada a la botella de agua que, que tenía y <risa> el escenario. Ver, no, no, se no la primera vez fue increíble, no me voy a olvidar más de ese momento. Bueno, está bueno para transmitirle esto a la gente joven, ¿no? Que quiere, que puede. Y que se animen. Que se animen, sí, obvio. Porque mira, hasta dónde has llegado con, con tu empeño, con tu dedicación, sí, con tus ganas sí, sí, sí. de hacer todo esto. Impensable aparte de todo. No, pero deseable. Sí, impensable, sí, sí, pero sí. deseable. Y cuando fui, cuando fui recorriendo de, ¿viste, de distintos eventos, dije, oh, quiero seguir por más porque me gusta, me encanta esto. ¿Cosquín? Eh, bueno, es uno de mis sueños. Es de hecho, la semana que viene ya empiezo las clases de canto con Dani, que es una de las que estaba del jurado, que, Bien. bueno, tiene ganas de, de prepararme para algunos eh, festivales o certámenes, y bueno, la idea es poder presentarnos en el Trecosquín. ¿no? Qué genio! Que... Eh, vale, y aparte de, de tocar, de hacer lo que tu pasión, estás estudiando. Sí, estoy estudiando enfermería, nada que ver eh, bueno. Pero, pero, en pasión, es estoy un poco en el ahora igual, eh, pero, pero bueno, dedicándome a esto bastante tiempo porque creo que hay cosas que suceden una vez en la vida, el tren pasa solo una vez y esto no me va a volver a pasar, así que el estudio puede esperar. Totalmente, creo estoy que... de acuerdo. Yo de las que cree que dos no, veces pues, se te puede dar la oportunidad, pero bueno, aprovechar la primera vez sí, que esa forma sí, en pues toda la acuerdo. garra posible. ¿no? Es el momento, parece Es, es el momento. Sí, Yo te sí. voy a contar, eh, más allá de otra anécdota que me vas a contar ahora, eh, te voy a contar que, que algo personal, ¿no? Que fuimos amigas con tu mamá, vos sabes que nosotros sí, sí. Muy, fuimos muy amigas. Y ya como se trae de, de la familia, de, de adentro, ¿no? Porque tu vieja cuando jugábamos, nos reuníamos, ella se. Eh, Imitaba a Mercedes Sosa. <risa> Tomaba el pelo lacio en ese momento largo y se ponía así con el poncho y tocaba el bombo y Imitaba a Mercedes Sosa. Nos moríamos de risa en grupos. Mirá lo que llega después que sus hijas, las dos, porque eh, las dos, tu hermana... Sí, vale también canta. Vale también canta, no folclore, pero bueno, vos te inclinaste a lo que ella en un momento hacía. No sé si te lo habrá contado No, no, pero yo me acuerdo de los actos escolares, mamá siempre. Siempre hacía de Mercedes Sosa, me acuerdo, acá sí. en el, o de Susana Jiménez también, que se disfrazaba acá en la escuela San José, claro. siempre, siempre participando, haciendo sí, <risa> algún personaje. Sí, viste, así que se lleva, se trae desde sí, el, desde sí, sí, de desde los sí. padres, viste. Eh, también me contaron que vos eh, sos muy puntual. Uy, sí, oh, sí este bueno. a no, no, no. <risa> Eh, sí, bueno, nada no, tengo un problema ahí con la puntualidad, a veces exagero, salgo media hora antes para, para llegar a, a punto. Bueno, la última vez perdí el micro por llegar puntual, perdí el micro, no, no, no así. El Y sí. mi padrino me tuve que llevar a Pinamar porque... ¿Pero por qué lo perdiste? Porque no, se ve que el chofer venía ya con las últimas y vio así a ver si había alguien, a mí no me vio y siguió de largo. Y bueno, yo me quedé esperando porque digo, a lo mejor viene otro micro y no, me tuve que volver acá a decir que estaba mi padrino y me llevó a, fin a Marci, ¿no? ¿Y a qué? Bueno, ¿Ibas a trabajar? No, iba a Buenos Aires, me iba a encontrar con unos amigos que habían venido de Chile, estuvieron acá en un rally de eh, todo ese fin de semana y bueno, me fui a encontrar allá y cargar un poco. Contame la fiesta de Gaucho, porque sé que fuiste artista especial de la fiesta de Gaucho acá, la <ríe> última sí. que hubo una fiesta de toda la vida. Eh, nacional, ¿no? Fiesta sí, nacional, de la Fiesta el Gaucho, Si habremos pateado esos poteros <risa> cuando éramos pequeñas sí. y saltado paredones. Bueno, contame cómo te fue. Bueno, fue la 48 octava edición de la fiesta y yo había ganado el prefestival Buscando Nuevos Valores. En... Ah, no, me tenés... después me contás cuánto ganaste. <risa> sí, bueno, me presenté en ese certamen y, y bueno, por ser ganadora te dan el lugar eh, de cantar en la Fiesta del Gaucho. Así que a mí me tocó el día sábado, eh, la noche que tocaba Patricia Sosa. Así que.. La vi ahí, pero... pero, no, bueno, ya estaba ahí, con la prensa y demás, pero sí, la pude ver. Y después vi su show que fue excelente. La verdad que un público eh, increíble, desde temprano, desde que yo llegué, tipo 9 ¿no? de la noche, ya estaba todo colmado. Eh, una sensación inmensa. Aparte primero, que es la fiesta de mi pueblo. Sí, la fiesta eh, Entonces es como. La ranchera, bueno. Doble la alegría, ¿viste? Te ponen esa ranchera de barián que te hace. el es... alma, por más que uno se haya se puede... ido y demás, no, lo llevas adentro sí, y es sí. fantástico, es re lindo. Así que bueno, me tocó un horario como muy clave, creo que toqué a las 11 de la noche, que era donde claro, toda tocó. la gente estaba ahí, todos claro, amontonados alrededor sí, del sí. escenario. Así que nada, una experiencia hermosa, eh. el sonido también, es, es increíble, suena, suena tremendo, es hermoso. ¿Qué se siente ser de Madrid? ¿No? se sí. siente <risa> lo mismo que uno? No. Yo te digo, eh, uno, Madrid es un pueblo, una sí, ciudad, sí, Puerto, sí, yo digo claro, mi claro. pueblo, ¿no? Y esa sensación de querer volver, aunque sea pasear las sí. calles del lugar y el tiro que se... Sí, sí, sí. Que sí. Los sitios, ¿qué, ¿Qué se siente poder tocar para tu pueblo? Ahí, eh, ¿no? no, es es algo inmenso para mí, eh, yo a donde voy, al lugar que, que voy y digo que soy de Mariada, es, es argentino luna. luna, ah vos sos de los pavos del negro luna y sentís como un orgullo, viste, sí, de, ¿no? de llevar el nombre de, de tu pueblo ¿Has tocado eh, algo de ¿eh? él? Sí, sama para decir adiós, eh, alguna milonga que estoy tratando de armar con Emanuel que es el que me está armando el disco, eh, pero bueno, yo, yo no sé puntearlo en la guitarra, por ahí me cuesta más pero algunas que otras samas sí, por supuesto, sama para decir adiós siempre, es como la bandera, viste, la llevo el escudo, la llevo a todos lados. No, vale, vale. Vale, no. Mili. No, la sí, sí, sí. Ni, eh, un placer, ¿qué le puedes decir a los chicos jóvenes, no? Este, porque vos también tuviste una infancia, sí, sí, sí, sí. también jugaste, un montón de cosas, y hoy decidiste engancharte con esto y dedicarte a full. ¿Qué le decís a la juventud? que de, de, de en definitiva es lo que es este programa sí para eso eh, Bueno, como primera instancia que se animen, a, ya sea en el ámbito musical o lo que sea, que se animen, que no tengan miedo porque muchas veces por ahí nosotros mismos nos ponemos algunas trabas y decimos que no vamos a poder o no tenemos ciertas condiciones, pero cuando la familia apoya y acompaña eh, es, es muy importante que, que nos estén acompañando en este camino eh, que se animen, que confíen en uno mismo, que se capaciten también, porque obviamente que todo tiene un claro. trabajo previo, no no es que sale todo así de un día para el otro. Eh, y nada, que lo hagan con amor, con dedicación, con, con, con trabajo, que, que, que todo es posible. Y más en este momento de pandemia, que nada es, es imposible seguir. Sí, pues, o sea, pues, pues más que estemos encerrados, dirá, lo sí, que vos desde sí, sí, sí, la virtualidad no, lo no podemos reinventar, eh, así, las, sí, sí las audiciones fueron a través de videos. ¿sí? Bien, te tuviste que armar tu profesional y todo. Todo, todo, sí. Mili, yo quiero despedirnos, no te quiero sacar tanto tiempo, estaría todo el día hablando con vos, y aparte, <risa> de, de, bueno, ¿no? conozco el viejo y todo, es maravilloso. Eh, ¿Que te despidas? Un pedacito. Un pedacito. así, sí, puede ser. ¿Sí? sí, es un gusto. Bueno, eh esta chacarera que me encanta cantarla del de duende garnica y la última parte dice así Yo quiero de más, quiero lo que es mío, alma su trama voy a torcerme. es un placer, un aplauso tirante y gracias Mili por recibirnos así que nos despedimos para Roda Joven, Radio Mix el magazine de Mix este, nos despedimos de Milagro Mola con razones de la voz pues mirá la voz que tiene, por Dios no se puede creer y así en un toquecito nada más. gracias Mili un placer, un placer.